Ahí está, camino a tierra, 15 kilómetros, ¿no? Vamos, 15, 15. Oh, está bastante bien. vuelta, nos venimos a encontrar, bueno. pasó tiempo pero siempre firme con vos acá en Madariaga, así es como no, viene exactamente y el pescado está, sí. eso es lo importante que está, los que está costando comer eh, por los frío que ha hecho, pero bueno, ya va as, así es Madariaga y lo que tiene que acá, puede sacar el pescado de, de tu vida, también porque hay un récord de 2 kilos 650 gramos y de ahí para abajo hay todo kilajes y, y el de 3 kilos no va a tardar mucho en salir. Pues. Ya, ya, ya se va a ir en cualquier momento. Eh, en cualquier momento. Bueno, entramos Así en veda, ¿no? Eh, sábado, domingo y feriado. Exactamente. Eh, arrancó la veda el primero de septiembre hasta el primero de diciembre. ¿Y eh, el eh, cupo bajó a 15? Eh, 20 pescados por persona. Ah, 20 por cada 20 carne. por carne. Bueno, vale. Y bueno, y se puede entrar a fines de semana y feriado. Perfecto. Así que, bueno, nos pues esperamos ves? a todos. A disfrutar un día lindo de pesca, a pasarla bien y, y bueno nada, disfrutarle como siempre para adelante bueno ah, claro. dale, vamos Así a ver si sí. tenemos suerte vamos a ver qué pasa hoy. dale, gracias gracias a vos David, bueno, sí. tengo la visita vale.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 bueno, Gabriel, mirá, vamos a tener una oferta de una caña de bike casting que tiene 6 pasajeros más el puntero de óxido de aluminio, apto para multifilamento, portarril con gatillo, como podés ver, todo de grafito con acero inoxidable en la virola, este, una caña que es la Shimano FX. C66 ¿Qué significa el C66? Que esta caña tiene un metro 98 Es de dos tramos Tiene muy buena acción de punta Como pueden ver, cómo trabaja la caña Yo la estoy tomando incorrectamente, Pero ustedes pueden ver que trabaja muy bien acá arriba Es una caña Que es de 10 a 20 libras de resistencia pueden tirar tranquilamente un cromito de 50 gramos, acá la tienen toda, es original de Shimano esta caña, como lo ven acá, el modelo FX, escuchen el precio, va a parecer mentira, para el pescador, del pescador, 8.800 pesos, inexistente, no se la pierdan, Va por esta semana nada más, ¿eh? después a cantarle a Gardel, Así que aprovechenla, dos tramos, muy cómoda para llevarla, fíjense lo que es, mide aproximadamente esta caña plegada un metro 0,2, ok? Así que se las recomiendo.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 A hijo, al, padre de garra, al toque esto es la sala de Mariana sábado 24 de septiembre Adentro. estamos Amigo La mula, la de la, la, la madaria acá qué Grande ¿Qué grande. es esto? El hermoso pescadito ¿De dónde vino? ¿A quién se lo dedicamos esto? Este se lo dedico a mi viejo que está conmigo? Viene ahí, seguimos pescando ¿Sí? Eso, ¿No? Otro pescadito, ¿no? Con el tío acá Se viene despaciendo el tío hoy.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 a Claudio Sasaki y a Johnny Burgo también, gracias a todos, y bueno, seguimos pescando en la salada, hoy es sábado 24 de septiembre, uh -huh. gracias chicos de verdad, gracias muchas gracias a ustedes, buena pesca, Qué hermoso, pescadito de la salada, sábado, eh, perdón, domingo 25 de septiembre, ah, hay gente pescadito ahí, hermoso pescado el pescado de la salada madreada terrible acá estamos con los amigos bueno acá está la agarraron una bestia tipo pescado hermoso ahí está la balanza en cero vamos a pasar todavía ahí está señores un kilo novecientos un kilo 950. Grande, David? ¿A quién se lo dedicamos David esto? ¿Sí? Este, al amigo Claudio Sí, sí, Bien, terrible pescado General Madariaga. Alto trofeo, Seguimos pescando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 Caña Shimano FX de fibra 1.98 en dos tramos, 10-20 libras. Pasa ahí aptos para nylon y multifilamento. Se le suma un reel spinning bahía, tanto manija izquierda como en derecha de 4 rule freno magnético en relación 6-3-1, cargado con nylon lexus. Se le suman 3 juegos de goma más anzuelo. Esto sale 18 cuotas sin interés de 1.300 pesos. Apúrate porque se agota.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 Bueno, queríamos presentarle algo que es nuevo en el mercado de, de la línea Shimano, el modelo Stimula. Ya era conocido antes en cañas de spinning, de byte, incluso también de pecerrail, pero salió un nuevo modelo tanto en spinning como en byte. En spinning salieron en cinco medidas, eh, diferentes librajes, diferentes potencias en un tramo, en dos tramos, y de byte lo mismo. En de byte vinieron seis modelos, en eh, diferentes librajes, en diferentes eh, medidas.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 se puede ver ¿eh? <tú myles> ¡Vamos, vamos vamos, ya papá, ya ravina, ¡Ah, vamos vamos vamos la vamos vamos vamos a la vida vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos está la sí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 Ahí nomás. Mirá, mirá, mirá, Romano, ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué mirá, mirá. Que pedazo de salmo. ¡Mira qué pedazo de salmo. Mire, mire, mire qué pescadito que sacó Romano! ¡Ahí no, guarda, guarda, guarda! ¡Pichinealo de nuevo! ¿Eh? Corre, ¡Ahí está! ¡Ay!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 Bueno, <risa> lo querés traer a toda costa Epa, eso hace que no se corta. <risa> vamos, vamos, vamos, mira, pique esa línea. Fijate vos cómo estás, estás por arriba o por abajo de ¿eh? él. Set bien venimos bien, bien. Ah, ¿no? acá también tenemos pescazo bien mira mira ahí nomás ahí nomás ahí nomás otro doblete de vino acá aplacale un poquito ahí se los antocan a ¿eh? me muestran un poquito la pesca a ver algo pescado no Daniel suárez al hacer vamos todavía que les pareció Sí, sí, sí. A ver, acá arriba, arriba los pescados Uah, Arriba los pescados Vamos, arriba los pescados Bueno, se le va a caer Bueno ¿Qué más, no tenemos fuerza? Bueno, nos despedimos Señores televidentes, acá Buenas con nos vamos a tocar Nos esperamos la próxima Con mano de sobrepesca Mar del Plata explota la pesca deportiva Este año Acá no, no, no, no, no, Bueno, y los esperamos pero ya, muchas gracias, la pasaron bien. Bien, un poco, Che. Muy bien. así, amigos televidentes, llegamos al final de esto: que es una pesca de altura aquí en el Mar del plata, Pescado para todos tenemos, para que podamos comer. Bueno, y, y de paso, las aves también aprovechan.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 la Zoraida Pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Hola a todos, ¿cómo le van? Bueno, acá estamos a la orilla del canal 9. A ver, le voy a filmar un poquito... sabe cuál es, es el terreplén del lado del basurero, más conocido para el lado del monte Los Corderos. Eh, hoy a la mañana me mandó un mensajito Bigote de Mario, quien me dijo que hoy venía a probar al Canal 9, y bueno, le dije, si me desocupo temprano, voy bueno, son las, no sé, dos y media, tres menos cuarto de la tarde y voy un ratito. Voy a probar, a ver si tengo suerte, si puedo sacar alguna. Y si no puedo sacar yo y llega a sacar bigote o alguien ahí en la zona, mostrarles las imágenes cómo está la pesca de Lisa en el canal 9. Eh, ya sabemos que estamos a mitad de septiembre, se dio algunos piques, tenemos ya relevamiento de algunos que han venido y han sacado algunas lisas, no cantidad, han sacado 3, 4... Pero bueno, están saliendo, están saliendo que eso es bueno. Eh, la idea es relevar el lugar, ya les vuelvo a repetir, para el lado del monte Los Corderos. Eh, para la gente acá de la zona eh, se llama las plantaciones. Esperemos si tenemos suerte y sacamos algo, le estaremos mostrando las, de las imágenes. No se vayan, que ya continuamos el más maco pesca. Bigote, ¿y? ¿Vos viste? ¿Se prendió una? Bueno, vamos a ver acá. Estuve, estuve con unos con la línea, bueno, como es la línea, ¿y ¿sí? se prendió? Vamos a la... Hoy una bajadita. Sí. La hermosa, lisa, están saliendo del canal 9. No, Mirá qué hermosa lisa, digo, bueno, como veré, estás pescando con lombriz. Esta es la, la más chica que salió. Sí, ¿no? Con lombriz, sí. Con lombriz y la línea aérea. Aérea. La aérea, conocida como bollón. Aérea fondeada, sí. Bueno, mirá que linda lisa. ¿Viste qué linda? Bueno, voy a armar el equipo mío y si tengo y está, suerte. Y está fresco a pesar de Sí, ¿no? El está bien, fresquito. Con el camper, así. Bueno, continuamos. Continuamos. Acá Kevin, con una lisita. ahí, ¿eh? agarralo más, agarralo tenga miedo espectacular una lisita más bueno por hasta ahora a mí ningún pique eh, recién sacó una Kevin está difícil está difícil la pesca no está fácil pero siempre alguna sale ahora no tiene ningún pique. Esperemos un rato más. Igual yo vine un ratito a la tarde. Eh, Vigo con. Bigote con Kemi, ya llevan 5 en total. Ahora se las voy a mostrar. Más que nada vine para mostrarles cómo está el, el tema acá del canal 9. Hoy está fresco. Se levantó mucho viento. Me decía Bigote que a la mañana estuvo más lindo. Menos viento y que tuvo más actividad. Y ahora está todo viaje y no se ve andar la lisa por el viento eso nos está jugando en contra pero bueno eh, queremos tener algún pique y mostrarles más imágenes bueno, acá, acá vivo va a mostrar la pesca a ver la que salieron hoy las tienen en la bolsita Mirá, la gente tiene que acá en el pasto para que no se enchuchen. Tan... Qué hermoso lisón es Mira. Ahí está. Hay algunas ajá, hay una esas grandes, creo ¿no? Bueno, ahora cuando la saqué la voy a mostrar bien. Mirá. Así que ya saben, si quieren venir a pescar al canal 9, guía, bigote de Mario. Hermosa lisa. Bueno, acá vamos, la vamos a consultar a... ¿A bigote? Bien, bien, bien. Vigo, consulta. Caballero. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de las guiadas acá? ¿Las guiadas? Sí. ¿Te llaman? ¿Arreglan sí. con vos? Arreglamos, no hay, no hay mínimo de, de personas. Hoy me vine con Kevin y solo. ¿No importa la cantidad de personas? Así, no sino, importa la cantidad de personas. Es venir a jugar a pescar. A pescar. Bien. Y así bueno. Que, y es lisa. Sí. Es lisa. ¿Eso sí para que aclarar? No podemos sacar esto como podemos sacar nada o como podemos sacar 20 pero... hoy un día complicado hoy por el un viento día complicado, se nota el viento frío, frío pero frío. la lisa que salió es muy buena ustedes la ven acá lisa de 2 kilos, es kilos y pico hermosa lisa la otra parece re chiquita porque estas son gigantes pero están todos invitados sí. a venir sí. al canal nueva no a pescar no me pero llaman, de cosa me el... ahí le dejo el número de teléfono y ¿Y el servicio de, del guía acá de, ¿Vos sabés de, de que, Bigote de Amario? O sea que yo nunca voy a vender humo, le digo a la gente la verdad. Bueno, ¿Cómo está la pesca? Si quieren venir. Si, si quiere está vender. buena, está buena. Y si está floja, está floja. Es lógico, no? es lógico. Bien, así que Ay, vamos sí. a seguir un rato más. Sí, un ratito más. A ver si por ahí tenemos suerte, y sacamos alguna más. Eh, un ratito más lo vamos a quedar. Lo que pasa es que, bueno, sacamos esto porque la voy a ir limpiando. Va a ir limpiando. También se llevan las lisas limpias. Ah, que... el servicio completo. Sí. Vamos a seguir mostrando. Ahí se, se fue el bigote, se fue con Kevin. Yo me voy a quedar un ratito más, por si llego a tener un pique. Esperemos tener que sea un pique, ya está fresquito y hay un poquito de viento. Ahí están las líneas del agua. Esperando que, que pique. Bueno amigos pescadores, como habrán visto, yo estoy regresando. La pesca está difícil. Eh, como vieron las imágenes, bien llegué. Yo llegué a la tarde, tipo tres y pico eran, cuatro menos algo. Bigote sacó una, una lisa, y al ratito nomás ahí al toque sacó otra Kevin. Fueron las dos lisas que sacaron mientras yo estuve a la tarde. Ellos a la mañana han sacado 3. Ya vieron las imágenes, muy buena lisa, la verdad que el tamaño de las que sacaron a la mañana, muy buenas. Pero a la tarde se levantó viento y no quiso picar. Yo no tuve ningún pique, también se cuentan las pérdidas, no siempre las ganadas. Pero ya voy a volver, la verdad que quedé hace rato que no venía, me hice la mano con colorante y bueno, ya eso te dan ganas de seguir regresando. Así que es todo por hoy, espero que les guste, así está la pesca en el canal 9, eh, siempre alguna se saca pero no está muy fácil, está complicada la pesca, están todos invitados, ahí les dejé el número de Bigote de Amario, guía de pesca del canal 9, si a alguno le interesa se pueden comunicar con él. Chao. Chau.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 Salidas diarias desde Guardería Marinas del Sur. Comunicate al teléfono 1150 94 65 76 o en Instagram, chino pesca.